ya si podemos cantar, ya vienen los Reyes Magos pues sí, ya están llegando hay muchas personas eh, que en estos días quieren que la gente sea feliz sobre todo los niños, los niños tienen que ser felices en esta fecha y todos los días del año, 360 días pero hoy también eh, recreamos eh, negocios, empresas asociaciones eh, que aportan cada uno su granito de arena para crear esta montaña que estamos viendo atrás de ilusiones, juguetes comida, ropa ...etcétera, etcétera... ...y sobre todo con mucho cariño... ...Fran, un año más eh, aportando esta alegría... ...a los más necesitados, ¿Qué tal? Bueno, eso es que hay que hacerlo... ...nosotros somos muy solidarios... ...sobre todo aquí en Marbella, que es donde vivimos... ...y para nosotros es un placer... ...ayudar a la gente que, que, no, que no tiene sustento... Y, ...y necesita de nuestra ayuda... ...para nosotros es muy importante esas cosas". Vamos a hablar un poquito de la asociación, que la creaste, de qué año fue creada y cómo va funcionando. <risa> la asociación se acuerda del mar de, del año. Yo, yo creo que ya llevamos siete años con la asociación y bueno, pues, eh, colaboro, colaboramos cada año con, con muchas personas. Esta vez nos ha tocado al restaurante Tango con Lucho. ...aquí, que además va a ser papá dentro de un poquito, que es una alegría más... ...él también va a ser papá, está a puntito también, está a puntito... Eh. ...él trae dos mellizos, mellizo y melliza... Y, ...y bueno, y la verdad es que muy agradecido a toda esta gente que viene... ...y cada año me llama para poder aportar su granito de arena en la asociación de verdad, una maravilla. Y además, me decía de los responsables de caritas aquí en Nueva Andalucía, en La Campana, que todos los meses, que no es que lo hagáis una vez al año, sino que todos los meses estáis aportando, que necesitan algo, llama llaman. Mira que necesitamos, eh, no solamente comida, sino también, claro, hay que lavarse, cosas de higiene, y ahí estáis para lo que haga falta. Bueno, yo cuando nos llaman, sabéis que estamos aquí siempre para... Últimamente no nos llamaban, ¿eh? Sí. Pero sí, sí, estamos aquí para ayudarles cuando lo necesiten, y cuando podamos también, porque somos una asociación pequeña, pero dentro de nuestras posibilidades, pues bueno, lo que podamos hacer lo hacemos. Eh, bueno, vamos a hablar también con empresarios eh, que en este caso llevan el restaurante y que también pues eh, Tango ha aportado también. Señor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, nosotros normalmente todos los años como restaurante de Tango siempre solemos hacer una recolecta para esta fecha de juguetes, ropa y aprovechamos que tenemos el restaurante que ya llevamos más de 25 años funcionando y bueno los clientes que tenemos los comprometemos un poquito a que colaboren creo que si nos comprometemos entre todos es mucho más fácil y este año lo hicimos con Frank, empezamos a hacerlo esta Navidad eh, recolectamos juguetes, ropa, alimentos también y bueno, muy contento de poder colaborar con, con su asociación y con ganas de hacer más cosas. Como dices tú, no solamente esperar a que sea Navidad o Reyes para que la gente colabore, sino que se pueden hacer cosas durante todo el año. Hay mucha gente que necesita la ayuda y aquí se puede ayudar bastante. y No hace falta grandes esfuerzos, sino que un poquito cada uno eh, hacemos la diferencia. Así que bueno, muy contento de estar con Fran eh, colaborando en esta ocasión. Pero también los reyes sean generosos con vosotros, ¿no? Y con esos niños que vienen en camino. Pero... Gracias, gracias. Bueno, eh, le preguntaba yo, Fraga, antes, ¿verdad? Que ya lleváis años de trayectoria con la asociación. Bueno, con la asociación llevamos, sí, unos cinco o seis años. Pero sí es verdad que desde que se está implantado en Marbella, desde siempre se han hecho todo tipo de labores. La asociación y sin asociación, vamos. Correcto. A partir de un año decidimos formalizarlo y hacerlo a través de una asociación, pero que desde siempre hemos estado... Hemos estado colaborando con, con los vecinos de Marbella. Bueno, fíjate que acaba de llegar Pedro, el párroco, don Pedro, que sí que nos gustaría también que dijera unas palabras, ¿no? Son un día sí, para bien. eso, ¿verdad? Para decirle a todo la el mundo. Ya teníamos eh, de conocerle de ya. Año. Pues don Pedro. ¿Qué tal, hoy? Lo cogimos un poco de pues, sorpresa. Que... <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? Soy Frank Camelo de tal, la Asociación. Tal, tanto gusto. ¿Qué tal? encantado, Muchos. Ya sé eh, ya que soy muy generoso. Bueno. Camelos. ...siempre y que echéis una mano con juguete... ...y con presencia y con, y con verdad... ...porque hay muchos que... ...pero después, pues, así que mucha felicidad y mucha gracia. muchas gracias... Miembros. ...en nombre bueno, de la parroquia. Don Pedro, ¿cómo se está viviendo aquí en Nueva ...la campana estos días... ...desde que comenzamos, ¿no?... ...todo este tipo de aviento, el nacimiento de Jesús... ...que ya ha nacido... Como estamos en la campana, lo estamos viendo con campana. Campana. campana Pues bien, son tiempos de, de mucha paz y, que, y sobre todo de, de buscar en todos los que nos rodean pues, todo aquello que favorece el bien común, que favorece a los más débiles, a los más necesitados. Y estas cosas que trae Camilo, tantas en tantas ocasiones pues repercuten fundamentalmente en aquellos que no tienen no tienen juguetes para sus niños, ¿no? La vida es, al fin y al cabo, lo que cambian de la vida es el precio de los juguetes, porque somos niños hasta el final. Lo que pasa es que de mayores tenemos otro tipo de juguetes. ¿eh? Pero los juguetes siempre son para nosotros una esperanza de, de que se cumplan los sueños y las ilusiones que lleva cada uno en el pecho y que, y que terminan los años y no terminan de llevarse a cabo. Los juguetes son pues, ese señuelo para que disfracemos la realidad que no siempre es buena, esperando una mejoría en el año que va a comenzar dentro de poquito. Muchas gracias. A Hablamos ahora con Leonor Blanco, que es la presidenta de Carita aquí en manda Lucía de la Campana y está ilusionada. Te veo, te veo con una sonrisa, bueno, que es, ¿no? es lo mejor que nos llevamos hoy, esa sonrisa. Pues sí, porque nos da mucha alegría cuando vienen ellos. ...cada año que vienen pues vienen cargados... ...como los Reyes Magos, traen de todo... ...todo lo que le dan por ahí, se, se están... ...yo que sé, el tiempo que estarán rebuscando cosas por ahí... ...pues compran y, y cuando vienen pues vienen cargados... ...traen de todo, juguetes para los niños... ...traen ropa, traen eh, pañales, todo". A los niños. Bueno, nos queda también un duro trabajo, porque es repartir, pues según las edades, las necesidades de cada uno. Ahora, ¿Cómo os lleváis? Pues los... eso es muy fácil, porque tenemos ya nuestra ficha con las personas, con las familias que tienen niños y esos niños, pues se van apuntando, lo tenemos por edades y ya cada uno lo que va ...viniéndole bien, pues se lo damos. No solamente juguetes, sino alimentos sí, que también sí, tenéis sí. ahí. Pues, sí, bueno, los alimentos ahora para estos días los hemos dado ya, hemos dado en... ahora en Navidad, hemos estado dos días de reparto y bien. Y ahora ya pues eso, ya toca la, los regalos, los regalos de, de Reyes, que es lo que toca ahora. ¿Y lo que le pides al 2020? Pues yo al 2020 lo que le pido es salud, porque teniendo salud puedes cumplir todo lo que vaya teniendo en mente y que tengan salud también los, los, que, nos, los que nos ayudan que, siga, para que, siga ayuda, que los sigan que, que cuenta, sigan ¿no? que sigan que sigan muchas gracias enhorabuena Venga, por lo que hace tan bonito gracias muchas gracias a vosotros gracias. bueno vamos a hablar ahora con vanessa que está ahí también organizando un poco ayudando que siempre está siempre está vanessa siempre está bueno vanessa nos alegramos mucho también de saludarte en estos días y bueno creo que tienes cosas que contarnos así que me gustaría que nos adelantara ya que estamos aquí para que nos adelante pues sí elena feliz navidad lo primero a, a todos a tu equipo y Tú sí que, tú sí que estás en todas partes... ...bueno, lo primero es felicitar a la labor que hace Caritas ...aquí en el Distrito de Nueva Andalucía... ...y sobre todo a la gente con corazón... ...como ha dicho el Padre Pedro y con verdad... ...como es la asociación de Fran Camelo... ...como persona Fran Antonio, Tango, Gaucho, un equipo... ...no solo vemos lo visible en los juguetes... ...en fechas tan señaladas... ...sino lo importante de traer una alimentación... ...tan concreta, leche, pañales... ...todas las familias necesitadas... ...y aquí en el municipio que está creciendo hay muchos niños... ...muchas veces cuando, cuando ayudamos... O, ...o queremos dar alimento, tenemos que ser conscientes... ...que tenemos que pensar en nuestras familias propias... ...que necesitan, porque ellos también... Por, ...por eso de que de continuo estén trayendo unos productos básicos... ...pero que son, oye, que cuestan dinero... ...que la familia va a afrontar, es digno de admirar... ...y sobre todo gente trabajadora, empresaria... ...que le pongan tanto corazón y el voluntariado de Carita, ...Leo, Paqui... Mercedes, todo ese equipo. En cuanto a actividades del distrito, estamos de lleno. Estamos de... Hoy, de hecho, tenemos dos cosas muy bonitas. Tenemos en el hogar del CPA, el Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía, tenemos la merienda con los abuelos y los nietos, donde estará el cartero real y además un mimosín, animación, un castillo. Así que lo van a pasar de miedo a partir de las 5 de la tarde. Pero luego, que a las 7 de la tarde, tenemos en la Plaza Baltasar Gracián el encuentro de coros y pastorales con coros Aires del Sur de San Pedro, el coro rociero, de aquí de la Virgen Madre... ...la pastoral del, del Barbero... ...cuatro coros, cuatro pastorales... ...con dulces navideños y chocolate... ...que la verdad es que vamos a pasar... ...un rato muy divertido en la plaza... ...y siguiendo con programas de actividades... ...tenemos el día 3, la visita de su del cartero real... ...aquí en esta plaza con una fiesta infantil... ...el día 4 tendremos también la visita al cartero Real al Ángel... ...y luego como, como novedad y bonita... ...pues el día 5... ...que tenemos la cabalgata por, por la mañana... ...aquí en Nueva Andalucía... ...y además con punto de partida en Portobano... ...pero ya lo anunciaremos con, con más precisión... ...todo el recorrido... ...porque eso es una novedad que aportamos este año... ...pero que ya, ya lo iremos detallando... ...ya Cristóbal y Portobano lo irán detallando con... ...pues con, con un desglose... ...pero bueno, con muchísima ilusión y, y con mucha colaboración y participación desde aquí... ...ya solo quiero lanzar mi agradecimiento a todos los que participan... ...los vecinos, los niños, las familias que han hecho el Belén viviente... ...la fiesta de Papá Noel, las zambombas que tuvimos... ...en la Plaza de los Bloques, la fiestas también infantil, iluminación ...la delegación de fiestas, hay que agradecérselo... ...a nuestro servicio operativo, a la comisión de fiesta ...y sobre todo a las familias y las madres que optan y luchan porque aquí se sigan manteniendo tradiciones y no llevarse a sus familias a los pueblos, que yo desconozco qué pueblos son porque yo creo que ya aquí tenemos un pueblo para llamarle que es el nuestro. Sí, es verdad. Y tenía una cabrecata preciosa que está, preciosa, ¿Qué qué está y estaremos también aquí cubriéndola como todos los años. Enhorabuena por lo que hacéis, Vanessa. Vosotros, feliz, vosotros, feliz, feliz, feliz Navidad de parte del Distrito de Nueva Andalucía. Feliz Navidad. Bueno, qué mañana más agradable, hemos disfrutado viendo la sonrisa eh, de los que reciben y dan... ...y bueno, pues de todos los que han venido a colaborar y ayudar en este día... Frank, nos toca despedirnos, falta muy poquito para que despidamos el 2019... ...y le demos la bienvenida a 2020, así que me gustaría que hayas tu deseo para ya la entrada de año. Bueno, para mí 2019 ha sido un año muy bonito y será más todavía porque voy a ser tío... ...y entonces pues estoy muy contento, ¿no? Eh, ...es lo que más en jaque nos ha traído este año... ...pero soy muy feliz por todo ¿no?... ...porque ayudamos a la gente que lo necesita... Eh, ...la vida me trata muy bien, gracias a Dios... ...tengo una maravillosa mujer también... ...Dios me cuida mucho... ...cada cosa que le pido me la da... ...no me falta de nada... ...me gustaría que todas las personas del mundo... ...pudieran tener lo que yo tengo... ...aunque no, no soy millonario, es por superstísimo... ...pero con lo que tengo, tengo más que de sobra... ...soy muy feliz... ...y me gustaría que toda la gente pudiera, pudiera ser como yo... ...eres millonario, un amigo y gente que te queremos... Frank? Ah, ...eso sí, un amigo sí... ...totalmente, amigo vamos sí. a ver al futuro papá... ...que ya está ahí esperando... <risa> ...gracias, gracias... Que, ...que le pides a este 2020... ...pues nada, salud... ...salud y como se suele decir, que me quede como estoy... ...estamos muy bien, nosotros no necesitamos nada... ...no necesitamos grandes lujos, no necesitamos... ...simplemente estar bien, poder trabajar... ...poder colaborar con quien nos lo pide... ...y ya está, nosotros no pedimos, no pedimos mucho más... ...ayudar, que es lo que más nos interesa... ...pues que siga con esa fuerza, esa energía... ...siguiendo, haciendo cosas bonitas para los demás... ...porque eso también es gratificante para uno mismo... ...y la verdad es que es precioso de verlo... ...como lo hemos vivido nosotros hoy... ...muchísimas gracias, gracias y feliz entrada de gracias. año 2020... ...muchas gracias. gracias.